que un poco la... Sí. El monitor. Ya sí. que llega que señores. No, lo no que, es que Mira, el... el, el, el en las próximas elecciones, si llega no por lo menos no es... Eh, ¿Cómo es? Candidato. Bueno, asesor Asesor de información del Poder Ejecutivo, mira. Sí. No, no, no, no, no, mira. El del de, eh, ICAN. hay noticias <ríe> que no lo sorprende <ríe> un poco, no por la falta... No porque pensemos que Ller... Gerard... Tiene falta de capacidad, pero no sabemos que era politólogo. Sí, ¿Qué? sí, sí, no, sí. sí. Ahora, bueno. más no, ¿no? que Belalino, porque... era me... <risa> pero no, pero un niño... La humildad y Yo no le había dicho a nadie, era politólogo, pero así es. Bueno, eh, tenemos un reportaje de un periódico español donde se llegó a la conclusión, los que hicieron ese estudio, de que alrededor de un 8% del dinero, del mundo florece bajo la economía negra, como le llaman ellos. Estamos hablando de lavado, de negocios ilícitos, paraísos fiscales, yo creo que yo creo que es mal. ese tipo de Yo entiendo que quizás en República Dominicana sea un poquito, más, oye, por un poquito menos, menos, más, por lo menos la República Dominicana, que uno conoce. <risa> sí. Pero yo entiendo que a nivel mundial, porque hay países que son más transparentes que otros, que anda por un oye, 8%. Oye, pero un... un, un... Una, un país como nosotros que no tiene una, una agricultura floreciente no tiene una chimenea floreciente o sea no hay no hay fábricas por pipa no hay nada de eso y, y tú ves en cada cuadra 20 carros de lujo y, y, y, y 500 villas de 1500 de 1500, millo, de 1000, de 1500 dólares, no, salvo millones de mil de con los números sí, no, de, de, de, de millones de dólares ¿Lo entiende? Entonces, mucho. Bueno, siguiendo con, con las informaciones, aquí tenemos una información de que el señor Michael Jordan, es basquetbolista, está, le está yendo muy bien económicamente con una, una eh, tequila que él está fabricando. Eh, una tequila que viene en varias presentaciones, ahí tenemos la imagen, y que ha tenido unos ingresos excelentes. Él y otros compañeros de él, estos jugadores de la NBA han invertido en ese negocio para que ustedes puedan apreciar que no se sabe de qué se va a vivir ahorita deja de... a Michael el negocio del baloncesto y se sí, dedica sí, a... A, la, a la tequila y, y, tamo, y estamos sí. hablando de uno de los, de los jugadores de baloncesto que más dinero ha ganado en la, grande, en, en, en la NBA bueno, señores en Inglaterra había una agencia, o hay todavía ...que se llama Thomas Cook... Thomas ...todos nosotros hemos visto en un aeropuerto... ...en internet, sí. en algún lado... ...una publicidad de Thomas Cook... ...Thomas Cook es una empresa que tenía ya... ...178 años... ...la primera agencia de viajes del mundo... ...¿y qué ha pasado?... ...Thomas Cook... Eh, ...ha quebrado... Uh -oh. ...como pasan las empresas... ...quebró lamentablemente... No, ...bueno no... ...está bien... ¿Y qué, qué sucede? El gobierno inglés, porque el gobierno inglés, ellos le dijeron al gobierno inglés, el gobierno, dame a, dale dinero. Dale para atrás, por favor, a la otra Dame vez. dinero, le puedo dar para adelante para atrás, porque hay dos imágenes más ah, okay, okay. Eh, Dame dinero, para yo poder resolver. El gobierno británico le dijo, no, yo no te voy a dar dinero, o sea, no te voy a, a dar dinero efectivo, vamos a decir eh, liquidez, pero sí asumió el gobierno de, de Inglaterra, de... La, de, la decisión tu, tuvo de recoger todos esos viajeros que se encuentran varados en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 150 mil personas. Wow. O sea, dicen, dice la noticia, una que van a ver más adelante, que es el movimiento de personas realizado por el gobierno británico más grande desde la Segunda Guerra Mundial. 150 mil personas, 150 mil ingleses que se encuentran en muchísimos lugares del mundo, que por debido al quiebre de la, de la empresa, se están encuentran, lo están recogiendo, para que ustedes tengan una idea. O sea, el gobierno aún, yo entiendo que tomó una decisión correcta, y, y de, hasta cierto punto yo traigo un poquito a colación el tema que hablábamos ahorita, que es el tema monet Quizá el Estado no debe invertir dinero, pero debe apoyarlo. Quizá, pero debe apoyar el proceso como está haciendo el gobierno de Inglaterra. Y vigilarlo. Y precisamente, y vigilarlo. Y, en primer lugar, está dando la facilidad al gobierno de que esa gente pueda regresar, regresar a ese país. O sea, eso va a tener un costo alto, altísimo para el gobierno de Inglaterra, pero está, está cumpliendo, está protegiendo a su ciudadanos, es un ciudadano de que está en la calle. Exactamente. Es un ciudadano que está desprotegido. Es un ciudadano que lo ha perdido quizás hasta todo. O sea, así, así mismo está la gente aquí de San Francisco de Macorís. Entonces, eh, si un, un Estado, un gobierno que se respete, si un ciudadano está por encima de todo. Precisamente. Eso, eso, eso quiero decir. Yo estoy muy de acuerdo en el aspecto de que tú no puedes, a una empresa que quiebre, darle dinero. Toma, como uh -huh. ha sucedido en ocasiones uh -huh. anteriores. Porque eso es un asunto privado. Pero tú sí tienes el deber y la obligación de ir en, en rescate de tus, los ciudadanos tuyos que están afectados. Eso es verdad. O sea, sobre todo lo que están afectados ya de, de asuntos ya graves, de enfermedad, salud, salud. su único recurso sí, porque hasta ese momento No era una carga para el Estado no. Y al generarse esa situación fuente, Ahora es una y carga Y al no generarse eres... esa situación, entonces sí se convierte O, o, o tiene todas las la posibilidades De que se convierta en una carga para el Estado Por la situación sí, sí. Eduardo, dale un poquito hacia atrás ahora, por favor Donde, donde habla de Hilton Si, es, si eres tan amable bueno, murió, señores, el fundador de los hoteles Hilton, se llamaba Baron Hilton, tenía 91 años, y era el abuelo de Paris Hilton. La eh, la, una de las primeras que se hizo famosa por hacer videos, se le, le filtraron unos videos. Sí. Eh, como ustedes saben, Hilton, los hoteles Hilton son una cadena mundial de se encuentra en se casi mente en todos entero. lados, incluyendo, creo que aquí hay uno también sí. en, el, en el malecón, no sé si es, si es Hilton. sí, Hilton. No, ellos en el mundo entero. Ellos están en el mundo entero. Así que lamentando la muerte del señor Hilton. Baron Hilton. Baron Hilton. Baron Hilton. Eh, por otro lado tenemos la información de que en la bolsa de Nueva York se abre oficialmente el Bitcoin. Hay un, un departamento de la bolsa, que se llama Bolsa Intercontinental, pero que pertenece a la, a la Bolsa de New York y que ya le está dando una breve una brechita al Bitcoin para que se, se introduzca. Eh, todos los expertos dicen que de una forma u otra la moneda virtual va a ser el futuro. Eh, bueno, mira, ahí están la gente de Google, la gente de Facebook. Ya están de Facebook. Ese va a ser yo creo el camino. Sí. Entonces hay, hay la noticia que decíamos ahorita, que empieza la mayor repatriación de británicos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, dice la Autoridad de Avisión Civil del Reino Unido que... Más de 150.000 británicos van a ser repatriados en los próximos días, que son han sido víctimas del colapso de la empresa Thomas Cook. Puede pasar la siguiente. Dice que el ataque del al gigante petrolero saudí, ya ustedes conocieron esto el claro. sábado pasado, lo el lunes, eh, afecta a China. Tradicionalmente China compraba gran parte de su petróleo a Rusia, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos. Sin embargo, se ha visto obligado a reducir sus importaciones en al menos dos de esas fuentes. Eh, es bueno hacer un pequeño comentario. El lunes pasado, cuando estábamos aquí, se presentaba un, un escenario bastante preocupante con el asunto del petróleo. De un solo día, el lunes pasado, aumentó de un 60, de 60 dólares a 70 dólares el precio del barril. ¿Recuerdan? ¿Y qué pasó? Eh, gracias a que pues, inmediatamente el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a abrir sus reservas estratégicas, gracias también al hecho de que el, la, el gobierno de Arabia Saudita anunció también casi de inmediato de que el tiempo que se iba a, a tomar en reparar la refinería iba a ser sí. sumamente breve un tiempo récord, entonces eso hizo que el, que el precio del petróleo no, no volviera la, otra vez la, a... La el alza que hubo el, el fin de semana aquí en República Dominicana no fue tan tan contundente, fue yo diría mínima para, la, para el peligro que había eh, con la situación. Sí, es un fenómeno, el fenómeno Gonzalo también. Eh, sí. Bueno, también sí. eso ayudó a que no subiera mucho. El fenómeno Gonzalo. Entonces, eh, hay que estar alerta porque nosotros somos muy sensibles a la salsa de los precios del, del petróleo, porque el petróleo eh, es una de las principales materias primas que nosotros usamos para transporte, para todo, fabricación, etcétera, y cuando hay un petróleo alto, también presiona la tasa del dólar, así que... A mí lo que me da es que, que en este país estamos acostumbrados que en campaña no sube, no sube la gasolina, inmediatamente acaba la campaña, acaba... El... Vienen todos los reajustes. Vienen todos los reajustes en una semana tras otra. Señor González, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros esas interesantes informaciones del mundo de la finanza y la economía. El próximo lunes, nos reencontraremos de nuevo en otro segmento de Finanzas y Economía, con el señor Ezequiel González. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a una breve pausa. y Al regreso venimos con los comentarios de Ceres Romero y los titulares, los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. No le cambio que en breve.